En este video vamos a desarrollar eh, la actividad interactiva entrega segura de residuos peligrosos del curso del curso no, no, no, del curso supervisión y gestión de residuos peligrosos. Esta actividad hace parte de la actividad 3 y como ya lo dije se llama entrega segura de residuos peligrosos. Voy a poner mi nombre aquí, a ver, mi nombre es León Felipe. La siguiente actividad interactiva es un ejercicio de revisión de los conceptos de la actividad 3. Se le recomienda acceder a la actividad interactiva o antes, o mejor, antes de acceder a esa actividad, leer el material de apoyo que se le muestra en la plataforma. Para desarrollar la actividad, usted debe elegir la opción correcta de las cuatro opciones relacionadas con los procesos de transporte del RESPEL. Las alternativas de manejo y disposición final. Recuerde que enviar el resultado obtenido a su tutor o a través de una captura de pantalla. Vamos a clic en continuar para empezar con la actividad interactiva. Vamos a dar clic sobre cada uno de estos para responder las preguntas. Vamos. Que nos muestra. Un clic sobre esta primera. El orden, pues, va a variar dependiendo, pues, cómo o qué seleccionemos. Entonces, 7. Verificar que la operación de carga sea realizada por operarios capacitados, provistos de equipamiento de protección personal, es una responsabilidad para la empresa transportadora, generadora, el personal responsable o todas las anteriores. Correcta la B. La empresa generadora es la responsable. Vamos a abajo. 1. Para garantizar un transporte seguro de los residuos peligrosos, los vehículos deben cumplir con la identificación y las condiciones técnicas específicas. Esto se refiere a rótulos de identificación y placa de identificación de la ONU, equipos de carretera y la documentación de manejo para el personal del vehículo. Equipo de protección personal para atención a emergencias y para la recolección y limpieza de derrames O de todas las anteriores. Esta última es la opción correcta. Vamos clic aquí. 2. El derecho por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera corresponde a. 1609-2002 del Ministerio de Transporte, 4747 2005 2820-2010 -20 o 1909-2002 del Ambiente. Opción correcta. A. Ah, 1909-2002 de del Ministerio de Transporte. Continuamos por acá. Todos los generadores de residuos peligrosos deben conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final de sus residuos emitidos. Pues los respectivos receptores hasta por un tiempo de 6 años, 3 años, 5 años o 4 años. La opción correcta es la C, 5 años. 4. Para el proceso de transporte de RESPEL, el establecido documentar un procedimiento de verificación del desempeño según lo establecido en la normativa, permitirá según el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial. Opción correcta, la B. Reconocer el estado de los vehículos y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. 5. Una de las siguientes condiciones que debe cumplir el transportador de RESPEL no hace parte de la documentación de manejo para el personal de vehículo. Opción correcta, la opción D. Instrucciones y procedimientos sobre el almacenamiento. O sea, mejor, dicho, esta no hace parte de la documentación de manejo para el personal del vehículo. Vamos con la sexta. La herramienta más usada para verificar el cumplimiento del decreto 1609 de 2002 es una lista de chequeo que relaciona los ítems a cumplir. Opción C. aceite pues ya yo aquí ya la, la primera que respondimos, pero pues si algo, la opción correcta es la B la empresa generadora de la 7 8, algunos ejemplos de respel que pueden ser usados por otros procesos como materia prima o se puede prove, aprovechar parcialmente algunas de sus partes corresponden A A y B son correctas, la opción B D, perdón, aceite usado, recargas de tóner y batería de plomo ácido y tubos flores, presentes y solventes usados 9. Bueno, cuando los respel pues, no pueden tener un tratamiento por sus características de peligrosidad se utiliza un sistema tecnificado para poder disponer de forma controlada y ambiental seguro los residuos peligrosos este sistema se denomina celda de resistencia, celda de seguridad, celda de mantenimiento protector antiderrames la opción correcta es celda de seguridad opción B por último, una hoja de seguridad MSDS es una hoja de datos que facilita la interpretación de la estructura química de varias sustancias, opción D. Y con esto terminemos la actividad. León Felipe se respondió 10 preguntas correctamente. Pues este es por su desempeño, logrado... Responder acertadamente a todas las preguntas. Ahora pueden realizar el envío de la captura de pantalla a través de lo sido dispuesto en la carpeta actividades. Como pues, lo dije en el anterior video, les recomiendo pues, que aparezca la barra de tareas para que eh, se muestre la fecha y la hora de la actividad. El la de o el docente pueda calificar la actividad de ser necesario. Damos clic en regresar para terminar esta actividad.